Yeah. <laughs> Intentó una grabación pero no se pudo porque el río se anio. Con esto nunca no me daré presión ni La grabación. Es <tose> y eso me es da de jugar los trajes de la gente, la gente. No, Barriger. Boom. <laughs> Porque esta no quiere que escapemos. <tose> Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Pero ahora sí me quedó desde el Después de la... ¡Eh! <tose> <tose> <tose> Все Minecraft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 oh <laughs> so <laughs> mm Talero. Ah, A mira. <tose>